Hola que tal mis estimados amigos Extreme Basers, espero que se encuentren genial En esta ocasión me encuentro muy emocionado porque al fin le vamos a sacar el demo al subwoofer ruso de F Bones. Aunque por el momento no le vamos a meter toda la potencia que soporta este monstruo Ya que para meter el amplificador que les mostré en el anterior video hay que mejorar bastante el sistema eléctrico Y eso me llevará algo de tiempo y yo ya quiero escucharlo. Y sé que muchos de ustedes también. Afortunadamente conseguí un amplificador MTX. Que incluso si me siguen ya desde hace tiempo. Lo habrán visto en el canal. Es un amplificador que me... Trae muy buenos recuerdos, me hizo muy feliz en su época que lo tuve Y pues ahorita seguirá haciéndome feliz porque lo vamos a utilizar con el subwoofer ruso Así es que sin más, llevemos a estas máquinas de base al automóvil Y listo amigos, aquí ya tenemos el, el cajón acústico en el Renault Steadway. No sé ustedes pero a mí me gusta más cómo se ve ya aquí en el automóvil. Ahora pues voy a realizar lo mismo que con el Kicker Solo X. Voy a conectar la luz RGB con eh, la luz de la cajuela para que cada que abra la cajuela pues se entienda este, las luces RGB que tiene el cajón. Y voilà amigos, ahí está la luz RGB, ahorita se quedó programada solo en color verde. Pero pues como sabrán con el control pues se le puede cambiar el color. Este espacio que pueden apreciar en esta parte amigos lo dejé principalmente para poner la segunda batería o el banco de litio. Ya veremos más adelante. Pero pues ahora continuamos a conectar el amplificador MTX. El amplificador se me hace que lo voy a poner más o menos a esta altura amigos. Para que tengamos espacio para meter los cables de corriente. Y pues bueno, también Este amplificador MTX TH1200.1 nos va a entregar a 2 ohms una potencia de 800 watts RMS. Y el positivo Listo amigos, ya por último vamos a conectar los cables RCA Ahora sí, pues ya tiene que encender el amplificador y listo amigos ahora sí viene lo bueno ahora pues solo voy a ajustar algunas perillas y nos vamos a ir a un lugar pues más solitario para que no molestemos a nuestros vecinos porque pues aquí no se puede checar tranquilamente así es que ahorita nos vemos y listo amigos ya nos encontramos aquí en un lugar donde pues no hay casas muy cerca están retiradas y no creo que les moleste. Y pues ahora sí, amigos, vamos a escuchar al fin a este monstruo ruso. Eh, a ver qué tal se defiende. que bueno, no lo vamos a llenar al 100, pero... Pues este MTX anteriormente me ha traído buenos recuerdos. Ya la extrañaba. Así es que pienso que no nos va a decepcionar. Ahora sí que por mientras un demo, pues... Eh, aunque sea con poca potencia, pero la verdad amigos ya tengo muchas ganas de escuchar ese subwoofer. Ahora sí que ustedes han visto el tiempo que ahí lo he tenido y no se me había hecho escucharlo. Ahorita pues solo lo he escuchado despacito y pinta bastante bien amigos. A ver, vamos a regresar a esa canción. La tenemos en nuestro canal Extreme Bass Music. Vamos a subirle. La presencia del bajo. Con volumen, este, ahora sí que bajito Este, suena bastante bien, amigos Me encanta la presencia de bajos que tiene Aunque esté a un volumen bajo Así que es algo que me gusta muchísimo Así es que, pues, vamos a subirle Recuerden ponerse unos buenos audífonos, amigos Porque... Pues así lo van a disfrutar aún más. Vamos a regresarla. Go. Sorprendes, sorprendente este subwoofer se me pusieron hasta los bellos chinitos como pueden ver porque está chulada me encanta este tipo de bajo que da este subwoofer se escucha muy clarito, muy bien es bellísimo pero bueno, sigamos no puedo creer la cantidad de aire que mueve amigos, a pesar de ser un 12 pulgadas, ahorita me preguntarán si se si se compara con el subwoofer kicker solo X pues bueno el kicker solo X suena pues tal vez un poco más duro pero la presencia debajo de este subwoofer es monstruosa amigos Recuerden que ya está insonorizado. Imagínense nada más lo que va a lograr este monstruito o monstruote con toda la potencia que soporta. I'm Shaker Oh, you know I'm riding like a pro skater Baby Varios me van a decir que a ver qué tal se expande el bajo. pues Espero se pueda apreciar en sus celulares. Vamos a correrle para acá. No, y se expande bastante bien, amigos. Están duros amigos Imagínense Con dos de estos lo que podremos Hacer y de hecho pues Ahorita pues como sabrán Prácticamente casi no es Nada de lo que soporta este subwoofer y pues bueno mis estimados amigos Extreme Basers, espero que este pequeño demo del subwoofer de F bombs les haya gustado. A mí como pudieron observar hasta se me puso la piel chinita de escucharlo. Si este video les gustó por favor apoyen dejando su pulgar arriba. Y qué les parece si este video llega a los 4000 likes, conecto el amplificador a 0.5 ohms. Este amplificador solo es estable a 1, pero pienso que con el rizo del cajón pues se va a compensar. Además de esa forma le vamos a sacar todo al amplificador. Así es que si les gustaría ver ese video dejen su pulgar arriba Suscríbanse para que no se pierdan nuestro próximo video Y por supuesto no olviden activar la campanita de notificaciones Por último quiero mandar saludos a los amigos Ismael DM Adrián Piña Enrique Figueroa Sonido Nuclear ah, híjole. Marco Antonio Adolfo Perea Y por último a Mr. Perrito Saludos amigos, gracias a todos por estar al pendiente de los videos y nos vemos en el próximo video con más AudioCard. Y por supuesto, que viva el bass. Adiós.